Maja. peso Mortero. Mortar. Microscopio. Microscope. Embudo. Funnel. Cuentagotas. Dropper. Científico. Scientist. Tubo de ensayo. Test tube. Báscula. Scale. Jeringuilla, syringe, matraz, flask, pipeta, pipeta, pinzas, tongs, probeta, graduated cylinder. Aquí es donde hacemos los experimentos. This is where we do the experiments.